Bueno chicos, tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy estamos en un nuevo vídeo No de Gamble, ni de ningún dibujo animado Ni Drama Draw My Life, ni nada Hoy estamos en una nueva video reacción De algo diferente en el canal He navegado un poquito por internet Y he visto como peleas de estigma Muchos ya lo habréis visto Yo he visto montones también Yo he visto también montones, pero hace bastante, bastante tiempo No son los mismos que vamos a ver ahora Porque los que vamos a ver ahora tienen como más calidad los de antes estaban, obviamente, a la calidad de esos tiempos, pero ahora están a una calidad tremenda. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con este vídeo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción, tenéis mi Instagram y mi Twitter. También tenéis mi correo electrónico por si me queréis mandar algo. Así que sin más dilación, que comience este vídeo. Pues bueno, pues ya tenemos el vídeo por aquí por pantalla. Solo falta darle al clic para empezar este vídeo. Así que sin más dilación, comencemos este vídeo. Vale. Ojo, oh, acá hay algo. Bueno, bueno, es que estos vídeos son muy épicos. Son demasiado épicos. Oh, bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos para abajo. Vale, vemos a Stigman ahí cayendo al agua, ¿no? Y otro, bueno, una casa que está ahí. Mira, bueno. Es que están muy bien hechos, o sea. Están muy bien hechos. Bueno, eh, comienza la pelea, y ya está. Bueno. Navegamos por internet ahora, ¿eh? Atento Bueno, todavía no es el momento Bueno ¿Se engancha ahí? Oh. Bueno, bueno Le lanza una bala de fuego a la cabeza Pero bueno, de una ¡Ojo! Oh. ¡Bueno! ¿Qué? Ray láser de los ojos Increíble Toma, toma, venga bueno, pero esto es muchísimo mejor que, que, que, que Dragon Ball Y... Bueno, bueno Toma Ojo, en el agua y todo Míralo Toma pin pong ¿Qué? ¡Ojo! El rojo está perdiendo, ¿eh? Está pillando el rojo, ¿eh? Bueno ¡Túmalo de fuego! ¡Uf! Ese no estaba en la pelea ¿eh? Bueno pero ha ido rojo ¿Cómo? Ojo ¿Se asoman ahí? ¿Qué es eso lo que está en la pared? Vale, ven que está todo roto Ven el ordenador ahí No sé qué habrá en el ordenador Ojo A ver Ojo, me tienen ahí una pulsera No, me parece ser... Y se lo cayó. Ojo, abrieron algo Abrieron algo Bueno, bueno, todavía peleándose Bueno Bueno, adiós ¿Qué? Pero debajo del agua hay ¿eh? Bueno, ¡ay! ¡Ay, rojo! Uf, se lo esquivó Vale, vale, está bien Toma, uf ¿Pero dónde van? A internet, ahora sí que se viene la de internet Ojo Ojo Toma, venga Mira, toma Ojo que se va en otra página, puede ser A Twitter Venga, vamos, pa' abajo Bueno, bueno, pero qué bien editado está, tío A Reddit, ojo Destroza en Reddit Vale, a Google roll ojo a Twitch, bueno. A Wikipedia, no <risa> No, nah, nah, nah, nah, está loco el que crea esto. Ojo, Discord. No, nah, no, nah, está muy loco el que crea esto. Es que tiene una imaginación pero de putos locos, tío. Ojo. Bueno. Ay, ay, ay. Ay. Uf, la liaste. ¿Gano? No. Uf, está viendo que eso está abierto, Bueno, ahora la pelea va con ellos Venga, nos vemos Ay, Dios Ay, Dios, que te van a pillar Te van a pillar, jefe Ay, Dios Vale, entonces Esa pulsera no sé para lo que es Pero bueno, acaba de destrozar el universo ¿Qué? Ojo, bueno, bueno que no estaba muerto Que estaba de parranda, ojito bueno Bueno, pero esa pulsera está muy chetada En plan, ¿qué? ¿Hola? Uf, lo va a reventar, lo va a reventar Como no salga de ahí, te revienta Te revienta, te revienta, sal de ahí por... ¡Ay, ay! Bueno, pero se esquiva todo ese hombre Pero el Matrix, por Dios Tranquilo Uf, hasta la próxima Bueno, activa, se lo esquiva, se lo esquiva Bueno, ay Ojo Bueno ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno, pero mira otro level. Va a otro nivel este. Bueno, ahora sí que te acaban de clava todo, pero bueno, de una. Ojo. Pero salgan de ahí Ah, en... no. Bueno, acaban de. Ad... ¿Eh? ¿O el hacker? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, Dios! a la basura no, pero, pero este hombre está muy loco no. ¿ayuda? ¿cómo? venga, para la basura please ojo, el del negro ojo que pueden ser que se unan con el negro ¿eh? a ver, ojo al hombre Dale que sí, dale que sí Dale ya Cargando la consola Nah, pero que ahí en ello está este vídeo, por dios Es increíble ¡Ay dios! ¿Qué? No puede ser ¿Cómo? Lo controla desde el ordenador, no me lo creo. Yo no me lo creo. ¡No, no! No, na na na na. Voy nah. Bueno, la arrastra por todos los sitios. Adiós. Nos vemos. Toma. Lo mandó para bueno. Dale. Eso es. Na na na. El negro ahora mismo está está bueno. Dios No, no F F No, no, no, no Se está ahogando. O sea, Yo, Increíble, qué salvada Epic save Ojo Venga Ahora lo suelta y nos vemos ¿Qué? ¡No! Increíble. nada no, nah, nah, increíble. Qué animación, por favor. ¿Qué? Ah, pero que también controla el negro, vale. Increíble. Toma, venga. Piedra para aquí, piedra para allá. Nah, el cursor está muy chetado, eh. Ojo, que eso no sepa sé lo que era. Nunca subimos para lo que era, pero ahora sí sabemos para lo que es. Ay, Dios. Eh... Cursor, o. el cursor contra el rojo y el negro. ¿Qué? Oye. Pero son arañas. sí ¿no? Vale, el cursor está pillando. Uf, que se muere, se muere el cursor, Chiqui, Se muere, no, no, no, no, no, no. ¡Bueno, pero destroza! Pero bueno, pero, pero.. Mira, mira, mira. Destrozadísimo. Venga, otra pelea para aquí. Vamos. Oh, se cerró aquello. Okay. Vale, eso era para liberar a los, a los, a los villillos. Eso. ¡Ojo! Se acabó. Tienen que ir a pelear de. Pero la vida real, ¿eh? Sin cursor ni nada. Ahora. Ojo. Se... Buena, que te se tira el agua sin miedo. Ay, Dios. Naranja vas a pillar, ¿eh? Dios. Ese hombre sí que está pillando el pobre. Nada, no, nada, no, el cero aquí va todo. Venga, piña para aquí, piña para allá, reparte. Ah, vale, que sea el rojo, vale. Muy bien, sí señor. ¿Y la araña? No sé nada. A ver. Bueno. Ya está. Pero y pero estos tíos tienen poderes, ¿o no? Porque la verdad no. Sé. Uf. Uf, pillaste, ¿eh? pillaste, te lo digo yo es que sí. No, lo mató. Uf, lo mató, ¿eh? No. no, no. Desapareció. No puede ser que haya desaparecido si es fácil, ¿eh? Ojo, todo contra uno. Venga, vamos, pim pam, pim pam, pim pam, vamos, venga, vamos. Dios, pero, pero el rojo está. Te... Bueno, se ha sobrecalentado la cámara y todo, imagínense. O sea, increíble. Bueno, se los resumo en nada. El naranja cogió unos poderes verdes, se cargó el rojo, pum, pim, pam, pim, pum, pim, piñazo para aquí, piñazo para aquí, pim, pam, pim. ¡Pum! Mandó al rojo al núcleo de la tierra. No lo mandó al núcleo de la tierra, pero bueno, yo creo que sí porque la verdad es que le pegó una piña bastante fuerte. Pero bueno, en resumen que el naranja ha salido con vida y todos han resucitado gracias al la naranja. Pero bueno, ha sido una pelea increíble. Así que si queréis más animaciones como esta, dejad un super like. Una super suscripción que saben que se agradece bastante. Ya saben que pueden dejar su like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!